el darwinismo es el, el, el apéndice científico de la teoría del libre mercado de Adam Smith. Eh, eh, Malthus, un, eh, un alumno de Adam, de Adam Smith, es el que escribió la sobre la población, en el cual decía que el aumento de la población en progresión, en progresión geométrica mientras que los alimentos eh, aumentaban en progresión aritmética conduciría a una lucha por la existencia. El libro de Malthus también me lo he leído y la verdad que es un libro que te produce una sensación de indignación que te hace subir los, los calores para hacer, hablar unas cosas de los pobres, ¿no? de que si no tiene. nadie que le mantenga no tiene derecho a la menor ración de alimento que en este banquete no lo hemos puesto cubierto, y que si alguien se levanta y le deja sitio, otros seguirán su ejemplo y la armonía de la fiesta que había se convertirá en escasez. O sea, que la naturaleza dice que, que, sé, que el que no tenga posibles es que se muera, una cosa francamente terrible. Y Darwin, eh, en, su, en, su, en su autobiografía, dice que leyendo el libro de Malthus fue cuando encontró una teoría sobre la que trabajar. ...la lucha por la vida viene de Malthus ...y luego de hecho en El origen de las especies... ...dice su teoría en la teoría de Maltus... ...aplicada con multiplicada fuerza... ...a los reinos animal y vegetal... ...el darwinismo lo que tiene fundamentalmente... ...como eh, supuesta base teórica... ...es que no, no, no es una base teórica claramente formulada... ...nunca estuvo claramente formulado... En el libro de Darwin el final... ...el que intenta resumir cuál es su visión de la vida... ...es un auténtico batiburrillo de ideas en el cual habla del uso y el desuso, las condiciones del ambiente, la selección natural, la competencia, todo junto, todo revuelto, no tenía una idea muy clara del asunto, lo que ha habido ha sido una depuración de sus ideas para llegar al concepto de selección natural, ¿eh? que Darwin lo basaba en la observación de los animales domésticos, de la forma errónea, porque en la naturaleza ocurre todo lo contrario que ocurre con los animales domésticos, que los seleccionadores seleccionan animales aberrantes, que son útiles para ellos, y en la naturaleza lo que se reproducen son los normales. Entonces, eh, después de profundizar en el origen del tabinismo, en las condiciones históricas que rodearon la, la, el éxito del libro, cuyo título era eh, sobre el origen de las especies por medio de la selección natural o el mantenimiento de las razas favorecidas en la lucha por la existencia. Muy significativo. Y eso justifica el éxito que tuvo entre eh, las clases acomodadas victorianas y de todo el mundo, claro, entre las que estaban los científicos habitualmente. La verdad que fuera duro... Pero es que es muy curioso porque mis colegas, más frebientemente darwinistas, no han leído jamás a Darwin. Entonces lo, se basan, como yo me basaba hasta hace unos años, Ajá. en los libros que comprabas para tu preparación, que eran libros de origen anglosajón, en la universidad nos formábamos siempre con libros de origen inglés norteamericano, en los que cuentan su propia historia. Pues dije, bueno, voy a ver qué he descubierto. Y de compré los libros de Darwin y me los leí a fondo. Y la verdad que demuestran en primer lugar, pues eso, lo que era, un naturalista aficionado, él, él no era profesionalmente científico, él, su titulación era su graduado en teología, y tampoco se caracterizan por una brillantez en las exposiciones. Es, es algo como un poquito espeso. ¿no? Su es autobiografía él mismo lo reconoce, ¿no? dice que no tiene una gran capacidad de aprensión e ingenio que demuestra a otra gente inteligente como, como Hasley, que, que, que era su protector. ...y al final de su, de su autobiografía dice que unas cualidades tan mediocres como las que poseo... ...es verdaderamente sorprendente que algunas de mis aportaciones hayan sido acogidas por los científicos... Él habla de los científicos como algo ajeno a él, evidentemente él no era científico. Es decir, que cuando te, te pones a profundizar en la historia... ...te das cuenta de que nos han contado un cuento chino. ¿no? Por ejemplo, la, el hecho de que el libro de Darwin provocó un escándalo, no la sé sociedad historiana, provocó un escándalo entre las clases acomodadas conservadoras y entre la iglesia victoriana, pero fue apoyadísimo por Hasley, Thomas Henry Hasley, John Hooker, eh, Herbert Spencer, que habían fundado una cosa que yo no he sab no no sabido hasta hace dos años, el X-Club, que no lo conoce tampoco ningún biólogo. El X-Club fue un club formado por una serie de científicos poderosos, a la cabeza estaba... Tomás Henry Huxley, que era, un, era una persona tremendamente poderosa en Inglaterra. ¿eh? Fue miembro de diez comisiones reales, presidente de todas las sociedades, eh, la geológica, la historia natural, la, la, la, oh, increíble, la Linneana. <coughs> y, y estos fundaron el X-Club con el objeto de promover el darwinismo. Es decir, que desde el punto de vista científico, eran personas además que tenían ideas eugenistas, ¿eh? tenían muy claro que ellos eran la combinación de la evolución y que los pobres... ...están en un salón más abajo y luego ya por supuesto los negros y, y los hispanos y eso pues más abajo. Lo que interesa es que han convertido el darwinismo en el sustituto de la religión... ...y pretenden explicar todo y el darwinismo no explica todo. Los científicos sabemos que la ciencia no explica todo, son aproximaciones a la verdad. Por ejemplo, los físicos con la mecánica cuántica y la relatividad... ...que es una cosa de una profundidad y de una cosa... ...pues son conscientes de que no explican todo porque incluso son... ...tienen algunas contradicciones entre ellos y están buscando una teoría unificadora pues los biólogos dan por explicar todo, por el azar y la selección natural. Entonces se ha convertido en una especie de religión. Para que exista la selección natural, tiene que haber características que estén grabadas en nuestros genes, porque si no, claro, no hay nada que seleccionar. ¿Sí? Muchos galvinistas hablan también de características, incluso de comportamiento, que son genéticas, ¿eh? una falacia absoluta. Entonces, eso tiene un componente muy importante desde el punto de vista de justificación de la situación. Es decir, bueno, si es... La vida es competencia y los más aptos son los que triunfan, por pues los que están en el poder, es porque la vida es así. Son leyes naturales. Eh, de hecho, John Rockefeller lo entendió perfectamente. ¿eh? Dijo que el, el, el mantenimiento de un gran negocio es simplemente una ley de la, de la supervivencia del más apto, que es una ley de naturaleza y una ley divina. Entonces, el determinismo genético del albinismo lo que es es una justificación de la situación. ...crearon la ciencia su imagen y semejanza? Bueno, eh, la ciencia actual está en manos de personas de un gran poder económico... ¿no? ...los grandes propietarios de los laboratorios farmacéuticos... ...de la industria de la biotecnología, de los transgénicos... ...pues siguen siendo, son los Rockefeller y los Rothschild y los Carnegie... La, ...efectivamente, ahí tiene un componente muy importante... O sea, el, eh, yo cuando... cuando Empecé a, a estudiar el darwinismo, pensaba que era una, una teoría científica obsoleta, anticuada, y que había que mejorar. Luego ya me he dado cuenta que es imposible cambiarla, a pesar de que los datos que van saliendo contradicen todo eso, porque es una, una, es una forma de ver la vida, es una creencia que favorece mucho la situación tal como está, porque las justifica científicamente. Y sin embargo tú lees el origen del hombre y habla de que eh, con el tiempo las razas civilizadas se exterminarán a todas las salvajes por el mundo esparcidas. ...y entonces la laguna de la evolución será mayor... ...porque eh, eh, la laguna solamente estará entre un papión y el hombre moderno... ...mientras que actualmente para él, la laguna estaba entre el negro y el gorila... ...eso lo decía Darwin... ...y decía por ejemplo que la mujer, las cualidades de la mujer... ...que tiene cualidades de imitación y de rápida percepción más que el hombre... ...que son cualidades de los, eh, de los pueblos primitivos... ...y que eso indica que la mujer está en un estado evolutivo inferior al hombre... ...eso lo dice Darwin en El origen del hombre y que a los trabajadores y a los pobres que para controlar las malas disposiciones pues o se ejecuta o se mete la cárcel mucho tiempo porque las disposiciones malévolas de los pobres previsto según él, estaban, eran intrínsecas a los pobres una cosa bastante terrible o sea, cuando lees a Darwin realmente por lo que cuando yo digo que son auténticos engendros eh, el origen del hombre es una auténtica bazofia intelectual y científica sin, sin la menor duda de hecho creo que el primo de Darwin es el que funda bueno, la Genesia la fundó Francis Galton. La Genesia empezó por ser eh, el resultado de la concepción estúpida esta de las clases elevadas anglosajonas de que ellos eran la culminación de la evolución. ¿sí? Y que eh, las características de comportamiento son innatas. Entonces que los pobres eran viciosos, degradados, borrachos, claro. Escribió eh, Galton un libro llamado El genio hereditario en el que decía que los hijos de grandes hombres solían ser también grandes hombres, lo cual es una pelo porque en Inglaterra en aquella época el hijo de un albañil era otro albañil, y el hijo de un lord era otro lord, pero ellos son así, es, es la forma de ver ellos, los rabinistas, la, la realidad. Y entonces, pues la idea era que se cruzasen nada más entre gente elevada, como ellos decían. ¿Qué pasó? Que pues, se casaban con primas suyas, Darwin se casó con una prima. Entonces, eh, el siguiente presidente de la... De la, de la Sociedad Eugenésica fue Horace Darwin, hijo de Darwin, y fue el que introdujo la eugenesia negativa, es decir, la prohibición de reproducirse a los que consideraban ellos imperfectos. Una ¿no? cosa bastante monstruosa. En la Sociedad Eugenésica hay varios hijos de Darwin, eran eugenistas, y la eugenesia eh, la, la lo que preconiza es, es que eh, sobra mucha gente en el mundo y que hay que eh, procurar quitar gente y hacer posible de los de los de menor calidad eh, ese fenómeno pues yo pensaba que había sido o, o una cosa pasada. ¿eh? Eh, Hitler, el libro Main Camp se basa en el origen del hombre de Darwin. ¿eh? También he tenido la desgracia de tener que leérmelo porque me, me da vergüenza comprarlo y me lo ha enviado un alumno por en PDF. ...y la verdad es que se nota perfectamente... ...las menciones que hace al darwinismo... ...en cuanto a la necesidad de eliminación de los o sea, ¿que inadecuados. O que Hitler se basó Darwin. Sí, sí, sí, sí, sí, y los Entonces, científicos darwinistas... Su raza superior claro Claro, claro, evidentemente. Si, si usted lee El origen del hombre y lee Menka... ...verá párrafos, párrafos prácticamente idénticos. Realmente. Y bueno, también hubo en Estados Unidos... ...también la eugenesia produjo la esterilización... ...de, de decenas de miles de personas salieron leyes eugenésicas en la que decía que la herencia era causante de, la, de los borrachos alcohólicos degenerados, que era hereditario. Entonces, esterilizaron a, a, cientos, a decenas de miles de personas, no sé cuántas, pero vamos, bastantes decenas de miles, fundamentalmente negros, hispanos, pobres. Porque claro, los alcohólicos pobres eran degenerados, los alcohólicos ricos eran jóvenes disolutos. A los ricos, a los ricos no se esterilizaban, eran todos pobres. ¿no? Una cosa bastante monstruosa también ocurrió en los países nórdicos con los lapones y, y, y también eh, en Dinamarca también hubo eh, esas, este tipo de esterilizaciones. pero pensamos que se había olvidado, pero la cosa sigue porque hay sociedades a eh, las que pertenecen los científicos más prestigiosos. Eh, hay una que se llama Optimum Population, que es la que pertenece ser David Attenborough, famoso divulgador del darwinismo, de la competencia de los animales que matan entre las cosas. También el, el gobernante Cousteau, también era eugenista, decía que había eliminar una gran cantidad de personas en el mundo. Y bueno, pues los que han llevado esto en marcha, la bandera de los genesis ha sido la familia Rockefeller, fundamentalmente. Eh, eh, hay un grupo ahora formado por, por David Rockefeller, Ted Turner, eh, que dice que sobra. sobra Ted Turner es el, de, el dueño de la CNN, que sobra el, el, el 90% de la población para que el mundo pueda vivir. ...al nivel que viven ellos, <risa> eh, eh, ...hay un grupo así de grandes magnates... ...que se reúnen continuamente para hablar sobre... ...las preocupaciones filantrópicas por el aumento de la humanidad... ...de la población... ...la realidad es que no hay escasez de alimentos... ...no faltan alimentos para alimentar a toda la población... ...lo que están es mal repartidos... ...la, la Eugenia se basa en la concepción darwinista... ...primero, de que nuestras características... ...nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestros comportamientos, está en los genes. Está basado en eso. Y que la vida es competencia y que los más actos eh, eh, son los que se quedan con todo. Darwin decía que, que la tendencia de las sociedades, de los médicos a curar a los pobres... ...los asilos para imbéciles, que decía él, y para los pobres, para generados, incluso la vacuna... ...que lo que hacía es, era salvar vidas a gente que no, que, que no eran aptos... ...y que los miembros de las naciones civilizadas van de, degenerando... ...porque se, se permite que vivan las personas que no son aptos eso, ...eso lo dice él, y dice que... ...que ninguno criador de ganados es tan estúpido... ...que deje de sacar crías a sus peores animales... ...eso lo dice Darwin en el Origen del Hombre... ...es decir que no es ninguna cosa mmm, indirecta, ni, sin, ni una interpretación... ...es muy divertido porque cuando hablan del darwinismo social... ...dicen que, es que Spencer se basó en Darwin... ...y es al revés... ...Darwin se basó en Spencer... O sea, en el libro El origen de las especies, por medio de la selección natural, etc., él dice que eh, la selección natural la ya, también se puede llamar la supervivencia del más adecuado, según dice el, el término empleado por Herbert Spencer, que escribió su libro eh, cinco o seis años antes del de origen del hombre. <risa> porque hay una cosa evidente, si la evolución fuera mediante pequeños cambios graduales y diminutos, como decía Darwin y como dicen los darwinistas, en el fósil se habrían encontrado muchísimos más ejemplares intermedios que ejemplares finales, es una cuestión de pura lógica, lo que se encuentra son cambios bruscos de organización. Entonces, los estudios genéticos actuales ponen de manifiesto que lo que controla el desarrollo milenario son redes muy complejas de genes, pero que son susceptibles de reorganizar de reorganizarse ante una agresión ambiental muy fuerte y siempre han estado asociados los grandes cambios de organización los grandes periodos eh, paleontológicos con grandes eh, extinciones masivas por grandes disturbios ambientales que pueden ser caídas de, de grandes meteoritos que caen periódicamente sobre la tierra con un intervalo más o menos de en torno a 30 millones de años unas veces más grandes, otras veces más pequeños... unas veces son catastróficas. ¿no? Por ejemplo, en el térmico se extinguieron hasta el 90% de las especies, una extinción terrible. Entonces, ...esos eh, eh, catástrofes ambientales producen una cosa que se conoce genética, experimentalmente, como estrés genómico. Y hay remodelaciones del genoma y pueden producirse cambios muy bruscos. Es muy poco visualizable, porque la verdad que es una cosa muy complicada, pero es que la naturaleza es, una, es muy compleja, es más compleja que la física y la química y la matemática, o sea, es complejísima. ¿no? O sea, cuanto más se profundiza, hay una frase muy interesante de un de un filósofo que dice que cuanto más cosas conocemos, más difíciles son de explicar. Cuando se conoce muy poco, todo es muy fácil. ¿no? se Inventan un gen, ¿no? T grande, T pequeña, va grande, a pequeña, y todo explica. T más Q igual a 1 y fuera, pero claro, eso es todo mentira. Es todo mucho más complejo. Pues, eh, los grandes cambios de organización animal que se ha visto a lo largo del, de, la, de la evolución de los seres vivos... ...están asociados con grandes disturbios ambientales, ¿eh? se puede asociar ya cada vez con más claridad... ...cada cambio de un periodo a otro, eh, los nombres de los, periodos, eh, de los grandes periodos geológicos se daban... ...debido a que encontraban diferentes faunas en los estratos en los que estaban los fósiles. Carbonífero, Cretácico, Jurásico, eh, eran faunas diferentes. Estos periodos están separados por eh, grandes catástrofes ambientales, fundamentalmente, como he dicho antes, producidas por caída de grandes asteroides. También ha habido casos de inversiones de los polos magnéticos terrestres, que figuran, si se pueden detectar en, la, en el hierro de los estratos fósiles. Entonces, la segunda gran catástrofe fue el invento del de señor Dawkins, que dijo que que los genes eran por naturaleza egoístas cuando ya, cuando, ya se sabía entonces, sabía que una molécula de ADN en sí misma no es nada, es inerte y que los genes competían unos por otros y que luego eh, los, que apareció un gen y que luego se creó una membrana de él por su cuenta y competía con otros genes y ya empezaron a competir en el agua unas moléculas compitiendo, una cosa demencial y que... Señor era, era zoólogo sí, pero era sobre todo darwinista mm, entonces eh, sintetizando, según Dawkins la unidad de evolución es el gen, o, o, o ADN, que compite, que es egoísta y compite con otros genes. Y que del egoísmo del gen pues se produce la naturaleza. Entonces, si tú lees a Adam Smith, dice, el, el egoísmo del carnicero o cervecero, es el que surge. ...nuestro alimento y su la sociedad... ...es decir, es directamente, literalmente... ...la traslación de la teoría de libre mercado de Adam Smith... del egoísmo de la sociedad... ...al egoísmo del gen naturaleza... ...una cosa delirante... ...entonces, ¿qué pasa? Pues que... Eh, ...cuando se ha encontrado que los genomas... ...tenían una gran cantidad de ADN... ...que eran secuencias repetidas... ...y que... Eh, ...que no eran codificantes de proteínas... ...pues se pensó, si los, los genetistas... ...siguiendo a Dawkins, que eso era ADN egoísta... ...y que se expandía y que estaba ahí, que era ADN basura. ¿Eh? Yo he oído a científicos españoles muy prestigiosos... ...de que si conseguíamos limpiar los genomas de basura... ...conseguiríamos vivir 200 años. <ríe> y, Por lo cual es una estupidez, porque si nos limpiar los genomas de eso... ...nos habíamos muerto enseguida, porque se ha descubierto... ...que es la parte fundamental de los genomas. Que en el genoma, la fracción codificante de proteínas es el 1,5% de los, de los genes... 1,5%, lo que secuenciaron cuando dijeron, hemos secuenciado el genoma humano, era el 1,5% de los genes, que son los genes codificantes de proteína. Por eso cuando dicen el ratón y el hombre comparten el 90% de los genes, y compartimos el 40% con Arabidopsis, que es una planta de cuneta, una planta, tiene el 40% de genes igual que el hombre. Un gen es una suma de secuencias génicas que se agrupan concretamente para cada momento concreto en función del ambiente. Eh, hay un artículo muy interesante de, de Nature que dice que cuando más profundizan los científicos en genética molecular, más difícil es estar seguro de qué es, si es que es algo, un gen. O sea, no hay un gen, son secuencias fragmentarias que se combinan en cada momento en función de las necesidades concretas del organismo. ¿Secuencias fragmentarias de qué? De ADN. ¿De ADN? ¿Y qué es el ADN? Oh, el ADN uh -huh. es el ácido desoxirribonucleico, una serie de nucleótidos que están empalmados y que son los que, de alguna forma, especializados en contener, en almacenar información genética que es muy curioso además cuando habla, la visión del darwinismo de que las enfermedades están en los genes. ¿Son genes malos y entonces producen enfermedades? No, las enfermedades están en el ambiente y, y altera los genes. La enfermedad no es, no es, no es causa ni no consecuencia. Es decir, eh, estamos en la población moderna está sometida a cientos, a miles de sustancias químicas sintéticas con las cuales no ha estado en contacto anteriormente. ...es dificilísimo de controlar eso... ...porque los efectos pueden ser, primero, a largo plazo... ...segundo, sinérgicos, de que una cosa sola no... ...pero dos se retroalimentan y producen una consecuencia... ...por ejemplo, hay una sustancia que se ha visto que es terrorífica... ...que son los órganos fosforados... ...que son sustancias que se utilizan en los jardines, en las casas... para ...como abonos sintéticos... ...bueno, pues hay relación de enfermedades como la esclerosis lateral, lateral amniotrófica... ...con los órganos fosforados... Es decir, eh, comemos cosas de grandes mercados, supermercados que no sabemos de dónde vienen y que han estado fumigadas con montones de cosas. El glifosato que emplean para los transgénicos es súper tóxico, se ha visto. Estamos sometidos a radiaciones electromagnéticas, a radiaciones de rayos X. Es decir, eh, es falso que la enfermedad sea un fenómeno que esté en los genes que se han generado. Después de producirse esa alteración se ve que hay genes alterados, pero no porque sean malos en sí ni que hayan mutado al azar, sino como respuesta al ambiente. En las bacterias fueron las que hicieron posible la vida en la Tierra, fueron los primeros organismos vivos en la Tierra. Su aparición es tan repentina que se está empezando a investigar la posibilidad de que vengan del espacio, es decir, que la vida sea un fenómeno inherente al universo y que, de alguna forma, germine allá donde las condiciones sean favorables. La idea de la vida como aparición única en la Tierra, al azar y gradualmente, es absurda. Tiene un componente, digamos, no sé, de un eh, etnocentrismo o de un egocentrismo paleto, ¿no? de un universo tan gigantesco que pensar que solamente hay vida la Tierra es bastante estúpido. ¿sí? Eh, entonces las bacterias pueden formarse, formar esporas y viajar por el universo, y se ha comprobado incluso que bacterias normales pueden subir y bajar en, una casa en la casa espacial y volver indemnes. Si tienes en cuenta sus capacidades tan especiales que tienen para alimentarse de, de metales, de sustancias tóxicas, de vivir en a, fuentes hidrotermales, de vivir en, a, dentro de las de rocas, es decir, que son unas cosas muy especiales y tienen, dan esa sensación ¿no? de que están como, muy preparadas para generar vida. Hasta, hasta que se descubrieron, pues no sabía que existían las bacterias y se descubrieron porque provocaban infecciones. Ahora ya sabemos que las bacterias en conjunto no son patógenas, sino que son elementos fundamentales para la vida. ¿Qué quiere decir patógenas? patógenas que producen enfermedades. Las bacterias, el número calculado en la Tierra es, o se ha calculado que el es de 10.000 millones de veces más que el número de estrellas calculadas en el universo. Vivimos en un eh, montón de sobre las sobre bacterias en el suelo, en, la, en tierra, en un gramo de tierra, eh, hay 4 millones de bacterias en un gramo de tierra y en una gota de, de agua de mar hay un millón de bacterias. En el organismo ...dentro de nuestro organismo tenemos 10 veces más bacterias que células... ...son fundamentales para la, para, la, para la vida y a los niños tienen que entrarles bacterias... ...lógicamente, cuando de esos anuncios que hay en la televisión... ...como bióloga, esto para desinfectar, porque pueden coger cualquier cosa... Bueno, pues ...como bióloga podrías informarte un poquito más de lo que dices... ¿eh? ...porque es una cosa muy divertida, en Estados Unidos en es una época que les dio por la asepsia... ¿eh? de los niños ver agua desinfectada de todo aséptico y les entraban unas diarreas a los niños que se iban por las patas abajo, porque tienen que entrar dentro las bacterias correspondientes, que no son al azar, ¿eh? la flora bacteriana está, es específica de cada especie y dentro en las concretas, fundamentales. <risa> Entonces pues el tema está en que se ha transmitido, y la, la, los médicos piensan que es una cosa científica, pues lo asumen, ¿no? Está, todo el mundo asume que los virus son una cosa que hay que matarla. Cuando ves que los estudios científicos básicos, es decir, no aplicados, no dedicados a sacar dinero, están hablando que no, que estamos rodeados de virus en el suelo, en la tierra, en el aire, en el mar, en el organismo, en el interior y en el exterior, y que las condiciones normales están en armonía, y cuando se rompen las condiciones normales, y anda que no hay condiciones normales que se rompen en las sociedades civilizadas. Porque vivimos en condiciones muy diferentes a las naturales, en muchos aspectos, con aparatos que producen radiaciones, con comidas que tienen productos sintéticos que no saben lo que es efecto a largo plazo, con las sinergias, con... y luego con las medicinas que a veces hacen más daño que las, que no tomar nada. Es decir, que es una visión derivada de, la, de toda una forma de ver la vida que era que, llevaba, que es el pensamiento único. Igual que hay un pensamiento único económico, pues hay un pensamiento único biológico, que, quiere, que es lo mismo, ¿no? de que la vida es competencia. ...y la mano invisible de del mercado y la selección natural... ...y eso decide... ...y que decidan ellos... ...y claro, como lo que suele decidir siempre es que lo más... ...los más poderosos se quedan con todo... ...pues le va muy bien que siga, que siga decidiendo el mercado y la selección natural... porque creo que nada bien a ellos... ...los virus... Eh, ...no solamente no son patógenos... Ya, ...ya hemos hablado del número de bacterias que había... ...en la tierra, en el mar, en el interior... ...pues los virus hay de 5 o 25 veces más que bacterias... ¿Eh? ...se ha visto que... ...los virus que están encontrándose en la tierra... En cifras astronómicas, en, en un miligramo de tierra de, orden de 500 millones de virus, una cosa que es como una especie de sopa de virus y de bacterias. Pues los genes que están encontrando, los virus que hay en la Tierra y en el mar, el 80% de los genes que se han encontrado no tienen ninguna ningún parecido con ninguno de los genes encontrados en ningún tipo de, de organismo. Es decir, son genes diferentes, nuevos, que quizá tengan su función actual, y quizá para el futuro también, estén esperando su oportunidad, cuando sea necesario el siguiente salto, que es posible que se produzca a traer de alguna catástrofe que sea tan estresante que produzca la reacción de los organismos. Y eso tiene relación con la forma en que se plantea la lucha contra los virus actuales, que es una cosa absolutamente demencial. Eh, el 10% de los genes humanos son virus endógenos, retrovirus endógenos, el 10% cientos de miles luego hay fragmentos de virus también dispersos por el genoma es decir que los genomas de los seres vivos son eh, es complicado de decirlo porque habría que visualizarlo espero poder disponer de alguna forma de visualizarlo en la parte esta del ADN que decían Dawkins que era basura son secuencias repetidas intrones elementos móviles que son de origen de virus endógenos entonces si echas cuentas los genes ...que no son de origen bacteriano, de las primeras bacterias... ...son de origen viral, una cosa muy curiosa... ...si se analiza con calma, se llega a esa, a esa conclusión... ...es decir, que los virus son otros componentes fundamentales de los genomas... ...tienen la capacidad de que sus elementos móviles que son derivados de virus... ...cuando el ambiente se eh, produce un estrés... Se ...hacen saltos de un sitio para otro, o se duplican... ...y aumentan los genomas, o sea que son los, los que fabrican los genomas... Y también es curioso también que eh, en aguas marinas también se han encontrado estudios recientes que demuestran que en aguas marinas superficiales hay hasta 10.000 millones de virus por litro. O sea, cuando usted está eh, en la Costa Brava veniéndose tan feliz, está en una auténtica sopa de virus y de bacterias. Por favor. Suena fatal. Son, pues esos virus son esenciales para la vida. O sea, son los que controlan la base de la pirámide trófica del mar marina. Eh, vamos a ver. Esto quizás suene muy heterodoxo, pero no, no soy yo solamente el que lo dice. ¿eh? Yo no procuro no meterme en temas de salud mucho, porque yo soy biólogo. Y yo hablo de cosas, digamos, teóricas, que si se hace tan bien, y si no, pues no pasa nada. Pero si ya te metes en temas de salud, por pues la cosa más comprometida. Pero me siento obligado a transmitir lo que yo he pensado al respecto. El virus de la gripe... Es un virus endógeno más, es como el virus del herpes. El herpes tiene un estrés emocional y te sale un, una calentura, un herpes. Es un virus que tiene sus otras funciones. <coughs> el de la gripe es un virus que produce una especie de caída de, de las funciones del organismo como una especie de, de reacción ante un estrés muy fuerte, ante una situación delicada. Hace poco ha salido con muchos bombos las noticias la llamada gripe del yupi o la gripe del ejecutivo, que dice que cuando están todas las semanas sometidos a estrés y llega el fin de semana, se relaja el estrés. Y cuando eh, se relaja el estrés, se relaja el sistema inmunitario. Porque cuando hay estrés, el sistema inmunitario se, se activa para hacer defensa a una agresión ambiental. Entonces, cuando se relaja el sistema inmunitario, se, se cogen la gripe, sin que nadie les contagie. Cogen una gripe. Entonces, eh, claro, si has asociado un virus a la gripe, pues ya dices, pues a matar virus si no matamos la gripe. La visión, insisto, reduccionista y competitiva de que hay que matar a todo el bicho viviente del darwinismo. Eh, ¿Qué pasa con los virus de la gripe que, que estacionalmente aparecen? Cuando te enteras de que el virus H5N1 es un virus que es híbrido de ave y de hombre, pues te resulta sorprendente porque los virus normalmente no se hibridan en la naturaleza. Pero si investigas cómo hacen las vacunas contra la gripe, y te vas a un laboratorio de farmacéutico, entras en su página y ves que cultivan virus de la gripe humana en embriones de pollo, te das cuenta de que en los tejidos embrionarios se ha comprobado experimentalmente que hay una gran cantidad de virus endógenos activados que están funcionando, forma parte de la expresión que controla el desarrollo embrionario, como he hablado en el contexto evolutivo. ¿Eh? El contexto evolutivo es bueno para comprender las cosas que hay actualmente. Entonces, si tú cultivas virus de la gripe humana en, una, en un tejido, en un desarrollo embrionario, que es un embrión de pollo, en el cual hay montón de virus en actividad, pues que la posibilidad de que el virus de la gripe se, se hibride con un virus semejante de pollo, y se produja el virus H5N1, que es un híbrido de pollo, de ave y humano. Eh, ¿Qué pasa con las nuevas vacunas? Pues que las, eh, al parecer la de la gripe H1N1, ese, ese virus tan extraño, híbrido de cerdo, ave y humano, ...que huele a virus sintético de laboratorio... ...eso tampoco lo digo solo yo... ...si lo dicen científicos virólogos especialistas en el tema... ...que no es normal... ...hablando de que puede ser que se escapase de un experimento... ...o puede ser que lo hicieran premeditadamente. Pues no, no yo tampoco me había metido en esto... ...pero me metí cuando vi la, la vergüenza de lo del de doctor Harald Zulhauser... ...el premio Nobel... ...por el de descubrimiento de que el papiloma humano... ...está producido por un virus... Eh, este señor dice cosas como que los virus pasan al hombre por comer carne cruda poco hecha. O sea, que es una cosa de, una, de un absurdo increíble, porque el hombre ya comiendo carne cruda poco hecha toda la historia de la humanidad y los virus no pasan por pasar por comer carne cruda, pasan por otras cosas. Entonces, pues cuando vi un artículo que en, en un periódico, a, gran, a, gran, a, a una página, diciendo que había que vacunar al 100% de la población, incluidos los varones, me entró una indignación que le puse a investigar y de hecho escribí un artículo advirtiendo sobre el peligro. De la vacuna contra el papilomavirus, ¿eh? porque se ha visto que en los genomas eh, humanos hay secuencias parciales del papilomavirus, que son secuencias seguramente relacionadas con el desarrollo embrionario de la piel. Y cuando se expresa en un momento inadecuado, produce, una, produce un, un tumor. El papilomavirus también me informé de que en España la incidencia era bajísima que se puede solucionar con las revisiones ginecológicas habituales y cuando aparece pues, se estirpa y no hay ningún problema la, la, las verrugas que los casos extraños que se producen de muerte son casos muy extremos de malas condiciones de vida de mujeres en malas condiciones, prostitutas y cosas así, y que son escasísimos de otras formas, y que no tiene ningún sentido la vacunación masiva contra algo que, que no tenía esa incidencia. Luego me enteré de que en Estados Unidos se habían pagado a los gobernadores para, para que impusieran la, la vacuna, y finalmente apareció que dos miembros del tribunal del premio Nobel, que le dio el premio, eran miembros de una empresa farmacéutica. Con lo cual pues eh, fue cuando empecé a meter el tema y, y, y la verdad que cuando buscas encuentras cosas realmente terribles ¿eh? con las vacunas. Pero cuando te piensas en un niño pequeño, la cantidad de vacunas que le meten en unos pocos meses se te ponen los pelos de punta. ¿eh? Y entonces, claro, eh, cuando hablas de que está aumentando mucho las alergias, que está aumentando mucho el asma, y bueno, pues, la alergia al polen, la alergia al olivo, al bueno, si la humanidad ha vivido siempre en, en el campo, no hubieran podido vivir, o sea, es por un motivo moderno, es motivo de ahora. No, también por la contaminación, y por, sí, también, también. Pero yo pienso que las vacunas tienen mucho que ver con muchas eh, de este tipo de enfermedades de origen nuevo, que son una fuente de ingresos también para la farmacéutica, por otra parte, o sea que la verdad que es un buen negocio provocarlo y luego cobrar por, por curarlo si fuera ese el caso, que creo que ese es el caso. Entonces, pues, el problema está en la concepción esta de que todos son hay que matar, hay, competir, y hay que competir, y me temo que había que replantearse a fondo las vacunas, y ya no hablemos del tema de los aditivos, de los coadyuvantes, ¿no? que se le meten eh, eh, coadyuvantes derivados del de, de, timerosal, derivado del mercurio, o ahora de aluminio, para aumentar el poder inmunogénico de la vacuna, lo que hace resulta que el, el mercurio y el aluminio son neurotóxicos, hay científicos americanos que han asociado claramente el aumento del autismo con las vacunas, con el, con el mercurio. Lo han puesto a varir, claro, por supuesto, los que tienen el dinero tienen el poder, claro, y los laboratorios farmacéuticos tienen dinero para comprar gente que, que se lance como, como lobos contra los científicos que dicen estas cosas, ¿sí? y los medios de comunicación lo mismo, ¿no? Que se, se deben a, su, a sus anunciantes. Y entonces pues les ponen a varir, pero la realidad es que eh, el autismo es una cosa que es muy nueva, y que si se estudia... Se van siguiendo los pasos, pues se llega hacia el aluminio o hacia el mercurio. Y en conjunto, pues la verdad es que me he dejado de seguir investigando en el tema de la industria farmacéutica y compañía, porque temo caer ya en, el, en, la, en los conspiranoicos, ¿no? en el tema este, porque al final dice no puede ser, no puede ser que sea todo tan falso, tan sucio y tan feo. de una forma muy clara. Vamos a ver, la vida es el resultado de la integración de componentes de la vida, que son sistemas muy complejos, son la integración de bacterias y virus. Estas bacterias y virus, de momento, el origen no se puede saber, entonces lo que no pretendo hacer es inventármelo, como hacen los albinistas, que se inventan un mundo ARN, se inventan una... y como se inventa todo, todos todo les funciona. Pero esto no hay forma de inventárselo, porque lo otro que tenemos es que estaban en la Tierra desde que la, tierra, la vida no era posible en la Tierra, están aquí. Hay datos que demuestran que son, nuestras células son fusión de bacterias con componentes virales. Eh, la variabilidad que hay de, de organismos surgió de una forma muy repentina en el Cámbrico, hace 550 millones de años. Todos los tipos de organizaciones existentes ahora estaban ya en el Cámbrico, y entonces hace falta unos programas embrionarios que justifiquen esa aparición tan diferente. Si buscan los genes responsables del desarrollo embrionario, son los genes HOX, hay, hay genes por ahí sueltos más también, pero pues, los grandes fundamentales son genes que son secuencias en tándem, cuyo origen en repeticiones, por lo tanto, las secuencias que las originaron ya tenían inf esa información... ...y esas secuencias son de origen viral, responsable de la formación de los retrotransposones... ...que son los que, se, los que se repiten. La evolución se ha producido de una forma eh, como, como revela el registro fósil. Periodos de estasis, de, de, de periodos con poco cambio en la morfología de los organismos extinciones y apariciones de morfologías nuevas. Eso es la evolución que, desde el punto de vista mío, debía ser llamada transformación, porque es repentina. La evolución, el significado de evolución es cambio gradual, es cambio poco a poco. La especiación, que los darwinistas consideran el primer paso para la evolución, no es ningún paso para la evolución, es especiación. Es aumento repentino de variabilidad, también como resultado de una agresión ambiental. ¿Cómo se justifican los cambios de organización? Eh, Muchos científicos ya hace tiempo que iban hablando de que la evolución tiene que ser por cambios bruscos. Pero claro, la visión darwinista es que la evolución es en un solo individuo. Es una mutación al azar en un solo individuo. No, no. Eh, para que, reproduzca, para que una, un cambio nuevo de organización sea viable, tiene que haber unos cuantos más simultáneamente con los que pueda reproducirse. Porque sale de una especie de reptil, sale un mamífero, solo uno, pues se encuentra sin nadie con quien reproducirse. ¿Qué sabemos entre los genomas? Que los genomas... Eh, cuando hay una agresión ambiental, los elementos móviles y los virus endógenos saltan de sitio. Y saltan de sitio o se duplican. Y no van a cualquier sitio, van a sitios concretos. Es decir, que en un grupo de animales sometido a un estrés ambiental, se puede producir en su genoma, en varios a la vez, en muchísimos a la vez, ese mismo proceso. Y el paso de una estirpe a otra puede ser repentino, que es muy extraño de visualizar. Claro, la biología es muy extraña. ¿eh? La mecánica cuánta, cuántica es una cosa... ...que es muy poco comprensible y muy poco intuitiva, es una cosa que los electrones partícula y onda al mismo tiempo... ...y que esto, esto está hecho de electrones y por lo tanto estos huecos, mesa, esta mesa, el 99% de la mesa está vacío... ...pero la energía se acumula de una forma que produce sensación de, de algo sólido, pero esto, esto, esto, concretamente más... ...el 99% de esto es vacío, porque está formado por electrones, por el átomo, que son cosas así que se etéreas que están en el aire... ...y eso es ciencia... ...entonces la biología no podemos seguir diciendo que si compiten... ...que se pegan y que el más apto se queda con todo... ...y bueno, ¿qué pasa? ...si compiten dos ciervos, el que se queda es otro ciervo... ...eso es la evolución, el más apto... ...entonces, eh, que es la, es, eh, lo que hay que hacer es... ...vivir en armonía con la naturaleza y entenderla... O sea, ...no manipularla... ...porque están haciendo manipulaciones que no se controlan... ...como hemos visto... ...y son muy peligrosas... ...entonces que lo que hay que hacer es devolver a la biología... ...su carácter de ciencia como tal... ¿Eh? Porque ahora lo que es es una especie de tecnología para ganar dinero. es una cosa muy peligrosa. ¿eh? Ahora cuando se, hable, se hace un descubrimiento, la pregunta es... ¿Y eso para qué sirve? Pues los descubrimientos reales sirven para estarse quietos. Sirven para entender las cosas y decir... ¡Madre mía! ¿eh? Lo que nos queda por entender y por saber. Y lo que hay que hacer es no manipular. Lo que sí sabemos es que si estropeamos las cosas... ...la respuesta puede ser muy peligrosa. Y es lo fundamental que quiero transmitir. La naturaleza fundamentalmente es algo de una enorme armonía. Algo en la que todo... ...todos sus componentes son necesarios... ...no hay ni basura en los genomas... ...ni enemigos en la naturaleza... ...todos son... Eh, ...cuando se mira desde el punto de vista científico... ...desde arriba... ...cuando un señor ve que están peleando a dos leones... ...fíjate cómo compiten... ...bueno, pues está, son, son leones, no son señores eh, finos... ...no van a decir, por favor, permíteme usted la leona... Si no, eh, ...pero cuando se mira en conjunto... ...el resultado es que todo está... ahí los leones comen cebras... ...y las cebras comen hierba... ...y las, las bacterias fabrican la hierba... ...y todos son necesarios... ...pero descomponen las cebras... ...es decir, que todo es una... ...integración de fenómenos de una tremenda complejidad... ...y que todo tiene que tener una armonía para que se mantenga... ...y que si se desequilibra, la forma de recuperar el querido ...puede ser a base de, de una gran crisis... ...que puede llevarse por delante a, a la civilización occidental, vamos... ...tiene su regla de naturaleza que consiste en eso... ¿eh? ...en que no la incordiemos y que dejarla que funcione de una forma razonable... ...como sabían los hombres antiguos, los, los, los pueblos primitivos que, llegaban, que eran muy sabios... ...conocían mucho mejor la naturaleza que... Que los hombres modernos, que piensan que la pueden dominar y controlar y manipular, y como se está viendo, a la naturaleza no hay que la manipule, hay que respetarla. El origen de la vida, eh, a mí cuando me dicen, no, si tú dices que la vida fue en el exterior, pues solamente cambias el, el problema de sitio, no, no, se cambia el sentido del problema, porque una cosa es que aparezca una vez aquí y al azar, y otra cosa es que la vida sea inherente al universo, es diferente, el sentido del tema es muy diferente, no es cambiar de sitio, cambiar el sentido, es decir, la vida es algo como ser un fenómeno inherente a la naturaleza y es una, una forma más. De, de, ...de la materia, como pueden ser los metales, y puede ser los gases... ...y la vida, más de la materia. ¿Cuándo se formó? Bueno, para, para formarse la vida, pues, tuvo que ocurrir algún proceso tremendo... ...de una gran energía, y, y puede ser, pues al poco tiempo... del origen del universo, o después, o... ...también hay teorías que hablan del universo estacionario, o sea, que... ...mentira del Big Bang, que no, hay, que no hay un principio y un final, sino que... ...son pulsaciones y que el universo... ...hay teorías de físicos que hablan de universos paralelos, o sea... ...que la ciencia, digamos, no biológica... Lleva va a 200 años delante de la biología, ¿no? la biología darwinista. O sea que cualquiera sabe cuándo se formó. Lo cierto es que, cuando, que lo que sí tenemos nosotros es que cuándo apareció en la Tierra. Y apareció nada más formarse la Tierra en forma de bacterias y virus. Eso ya lo sabemos. Bueno, pues eh, está en una situación eh, esquizofrénica. Es decir... Eh... ¿Pero es tu punto de vista o, o la mayor parte de biólogos eh, piensan lo mismo? No, la mayor parte de biólogos piensa que, está, que, que, sigue, que sigue normal, sí. ¿no? Que, está, que no hay ningún problema ¿Sí? que, que todos estaban unos menos controlado, tal y cual Sí, porque es que la forma de, de formar a los biólogos en la universidad no es una formación como científicos los científicos tienen que ser personas que se dediquen a dudar de todo a, a, a, verla, a analizar las teorías convencionales, a buscar los puntos flacos para profundizar, ¿no? esto no esto no, hay que mirarlo por otro lado, ver las distintas perspectivas ...a mí por lo menos... ...y a, y a la gente aquí joven... ...de educan en forma de adiestramiento... ...está así pum, pum, pum... ...Darwin descubrió la evolución... ...hay científicos muy prestigiosos que piensan... ...los pobres... Están convencidos de que los transgénicos son para acabar con el hambre en el mundo. Cuando se ha visto que son una cosa para enriquecerse de la gran de tecnología que el hambre en el mundo se ha ido aumentando y lo han aumentado, ha sido sus ingresos de una forma tremenda, produciendo unos cultivos peligrosísimos para el medio ambiente, para el, para el consumo y para la hambre futura, porque son muy delicados y cuando haya un cambio ambiental grande, pues puede haber una catástrofe alimentaria tremenda. Si es que la universidad no es. ...un señor le cuenta una cosa, se la prende de memoria... ...la cuenta de memoria, el chico la copia y la repite en el examen... ...eso pues se seguiría todo siempre así, sin cambiar nada... ...la universidad es el sitio donde se genera el conocimiento... ...y donde se generan los cambios científicos... ...entonces pues, la universidad consiste en hacer pensar a los chicos... ...y discutir las cosas con ellos, y ver su opinión... ...y ver lo que ha salido nuevo, y compartirlo con datos recientes... ...e intentar integrarlos con lo que hay... ...y eso es lo que debería ser la universidad... ...lo malo es que, ya digo, que la dinámica habitual no es así pero es como debería ser. En cualquier caso, yo les agradezco mucho que me hayan permitido hasta ahora ser una especie de, de grano aquí metido, pero sinceramente me siento muy orgulloso de mis chicos porque además los alumnos que han salido, por mis clases, tienen una visión un poquito más eh, estructuradita de la cuestión en la cabeza y ya me cuentan que están empezando a hablar de ello en otros sitios. ¿no? Hay mucha gente que trabaja en investigación básica, es decir, no aplicada, ...que están diciendo ya que hay que replantearse la teoría evolutiva... ...que es la que explica la biología... ...y que se está produciendo un entropecimiento en el avance de conocimiento... ...porque no se asume que la visión convencional es errónea. Pero pues, hay gente bastante cualificada que ya hablan ya... Pues, ...Carl Wesse, que es Mucha un microbiólogo... ...John Saffiro... Eh, ...que hablan de que hay que replantearse... ...y que el darwinismo ha sido una, una especie de distorsión de la realidad. ¿eh? Porque lo está viendo ahora, pues, por ejemplo... Eh, los ponen permanentemente en los, en los documentales con animales que se matan los a otros que comen. Claro, es que los animales comen así. Son, si son carnívoros, pues tendrán que hacer sangre, no van a comer con, cub con cubierto y tenedor. Entonces, pues, eh, la visión de que todos los componentes son competitivos, pues ha llevado a pensar eso, que las bacterias son competidores, los virus son competidores, son egoístas, son no sé qué, y ha llevado a una visión que puede conducir a consecuencias muy negativas, como se siga manteniendo esta concepción de la naturaleza. Los que hablan de que hay que replantar el davinismo son gente totalmente... ...lateral... ...y entre ellos también hay muchos creacionistas... Hay, ...en Estados Unidos hay muchos científicos creacionistas... ...y que son críticos con el darwinismo porque son creacionistas... ...con lo cual es un vergenal tremendo... ...si al mismo sí, tiempo... Creacionista eh, significa que el origen de la vida que de ellos es, es Dios. Dios, sí. y que esto... Que, ...claro, ellos son antidarwinistas, porque porque claro, el darwinismo es bastante estúpido... bastante simplista y lo critican de una forma muy inteligente... ...porque dicen que lo que explica son tonterías... ...pero claro, ellos dan la, la alternativa de Dios... ...yo lo que intento es explicarlo desde el punto de vista científico... Y de la alternativa científica porque la religión, yo soy respetuoso con ella una más que con otras, por otra parte, y no voy a decir cuáles... ...porque a lo mejor no son las oficiales, pero que no tiene que ver con la ciencia... ...uno puede creer o no creer, pero las ciencias se basan en datos concretos... ...empíricos y verificables, y yo eh, eso es lo que voy. Entonces, exactamente como mi planteamiento, igual que el mío, no conozco a nadie que lo tenga... ...salvo a Fred Hoyle, que es el, el, astro, el astrofísico galés, que ya murió... ...que eh, una vez leí un libro de un chico que me prestó y me lo, me lo pidió otra vez... ...y que globalmente tiene una visión bastante parecida a lo que yo planteo... ¿eh? lo que hay es mucho disgusto con el ravinismo por parte de, de científicos que están viendo que, que lo que ha hecho ha sido distorsionar la realidad, eso sí. Es un poquito deprimente ¿eh? ver cómo el control de la información convierte a la gente en auténticos autómatas. Yo tengo amigos muy inteligentes y que repiten las consignas oficiales como si las hubieran pensado ellos. ¿no? Están convencidos por completo. ¿no? ¿Qué vamos a hacer? El malo es cuando te, cuando te pones a hurgar entre las mentiras de la biología y la mentira, acabas derivando a otras mentiras también, ¿no? ¿eh? Hasta cuando te pones a analizar las cosas con una actitud crítica, y la verdad que es un poquito es un poquito deprimente, ¿eh? porque acabas con una sensación un poquito de... y a veces me, me siento un poco mmm, abrumado, ¿no? por toda la cantidad de poder que tiene el darwinismo, por cómo están entradas en en en las universidades, en los medios de comunicación, en... ...la confusión que han creado entre darwinistas y creacionistas... ...para que pues, cuando alguien critica el darwinismo... ...entonces me siento un poquito como... ...pero la verdad que me considero en, en, en mi obligación moral y ética... De, ...de seguir luchando contra ello... ...porque no solamente es una cuestión científica... ...por lo que tiene de entorpecimiento, de conocimiento... ...sino también tiene consecuencias muy negativas para, para la pobre gente... ...ya he tenido muchas anteriores ideológicas derivadas del darwinismo... ...y ahora está teniendo muchas derivadas... ...de la manipulación de los fenómenos biológicos... ...entonces pues... A veces, a veces me siento una especie de, de profeta del desastre ¿no? pero como creo honestamente que las cosas son como son y no como nos han contado pues intentaré seguir transmitiéndolas mientras que me quede un soplo de vida y eso es todo lo que a transmitir It's time for Time Time for two It's time for, time for, two. It's time for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 Time for two. It's time for...